¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Mister de Neox y hoy, familia, voy a deciros cuánto se cobra en YouTube. He visto muchos comentarios últimamente por las redes sociales. Bueno, es una cosa que se lleva hablando durante muchos años... Y es ¿cuánto cobra un youtuber y por qué cobra un youtuber? Eh, ¿Qué es lo que le paga el youtuber? Pues bien, si, que, si te interesa eso y quieres saberlo, este es tu video. Os voy a enseñar ni más ni menos que mis estadísticas propias. Ya que, bueno, ya que no tengo que esconder nada, así que vamos a verlas. Último mes he realizado 111.220 visitas en los últimos 28 días, que en realidad es muy poco, hemos estado meses con muchos millones de visitas pero bueno, nos vamos a basar a cuánto cobramos según lo que yo cobro vamos a calcular cuánto cobran los youtubers, tus youtubers favoritos probablemente y veremos un canal americano por ejemplo, cuánto cobra diferencialmente así que si yo con 111.000 visitas aproximadamente he cobrado 80 dólares Vamos a multiplicarlo por 10, porque vamos a basarnos en millones de visitas. Entonces, si 111.000 son 80 dólares aproximadamente, un millón serían unos 700 dólares aproximadamente. Tirando por lo bajo, o sea, tirando por lo bajo, porque mi CPM además es de videojuegos y es de lo más bajo que hay. O sea, a mí me pagan una ridiculi... Ridiculi... Ridiculidez... A mí me pagan ridículo, pero bueno, vamos a verlo. Tengo un cálculo aquí, cada millón de visitas son aproximadamente 700 dólares, que equivale a 577 euros, por lo tanto, si yo tuviese un millón de visitas, cobraría 577 euros con el CPM que yo tengo ahora. Es decir, con lo que a mí me pagan por los anuncios que se ven en mis vídeos, ¿vale? Eso que quede claro, nadie te paga por visitas, simplemente te pagan por los anuncios que son reproducidos en tus vídeos, ¿vale? Nos vamos al canal de The Greff, el Tito Gref, por ejemplo, que también juega videojuegos y me imagino que su CPM será mucho más alto que el mío porque su retención es muchísimo más alta y además diversos factores, pero bueno, vamos a tener en cuenta mis ingresos. Así que imaginaros cuánto va a ser el dinero de The Gref con 75 millones de visitas en los últimos 28 días. Pero aparte de eso, no solo lo que cobro yo, vamos a multiplicarlo por eso, sino que tenéis que pensar que lo que yo cobro es muchísimo menos que lo que cobraría él por los mismos vídeos con las mismas visitas, porque su retención, la gente, está muchísimo más rato dentro de sus vídeos que en mi caso, ¿vale? Así que si cada millón son... 577 euros y Gref tiene 75 millones. Vamos a dividir 75 millones entre un millón, que da 75, por 577 euros. Esto da un total de 43.275 euros aproximadamente. Cobra de Gref como mínimo de YouTube por sus vídeos. Como mínimo, ya os estoy hablando de que probablemente sea muchísimo más, ya que bueno, tiene sponsors. Muchísimas muchísimas variantes, pero solo de la plataforma de YouTube, The Gref se lleva como mínimo en un mes muy malo 43.275 euros. ¿Qué os parece? Ahora vamos con Yo Soy Plex, un chico que se ha puesto de moda últimamente, lo está petando en YouTube y tiene más visitas que The Gref. Este chico tiene 111 millones de visitas. Cuidado, además él sube videoblogs, por lo cual su CPM es más alto que el de los videojuegos. Así que, aparte de que él por cada millón de visitas no cobraría 577, probablemente por cada millón esté cobrando cerca de 900 euros, más de 1000 dólares probablemente. Pero bueno, vamos a seguir calculándolo. A raíz de lo que yo cobro, que es lo mínimo de lo mínimo de España. Si yo soy Plex, tiene 111 millones de visitas, vamos a dividirlo por un millón, son 111. Por lo tanto, 111 por 577 euros de media mínimos son 64 mil euros que se lleva el Tito Plex cada mes por esas visitas. Como mínimo, ya os digo, de esos 64.000 probablemente sea el doble o probablemente ronde el doble. Pero ¿y cuánto cobra un canal americano? He estado investigando y a día de hoy parece que el CPM mínimo para canales de blogs en América está en 3,5. Es decir, por cada millón de visitas cobran 3,5... Eh, por, cada, por cada mil visitas cobran 3,5 dólares. Así que ellos están cobrando 3.500 dólares por cada millón de visitas Pues bien, vamos al canal de Dude, Dude Perfect uno de los mejores canales para mí en Youtube y tienen ni más ni menos que 155 millones de visitas al mes Teniendo en cuenta que son blogs vamos a calcular 155 millones por 3.500 euros por cada millón y ojo al dato, porque sale una cifra de. 542.500 dólares al mes. Y la verdad es que no me había puesto nunca a pensarlo ni a calcularlo, pero, pero vaya, dineral. O sea, darme ese millón, cabrones. Espero que os haya gustado el vídeo, familia. Si os ha gustado, dejar un buen like, suscribiros, compartirlo. Eh, y vamos a ganar todos un millón juntos, ¿no? O qué? Es fácil, veo.